para sumirnos en oh. nuestro espacio de bienestar. Me encanta. Este espacio pensado para desconectarnos, para aprender a conocernos y para ello la tenemos a nuestra profe, nuestra instructora de Mindfulness, Sofi Cabañaro, ver, que nos visita nuevamente. ¿Cómo estás, Sofi? Ya la habíamos vuelta. extrañado. Sí, Nos hacía falta la presencia de la Sofi como para bajar un casa. cambio, ¿viste? Para relajarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo también los extraño. ¿Viste? Sí, encanta tiempo Hasta que vuelvo. Sí, sí, sí. <risas> Hoy con un tema muy interesante, Sofi. Al principio con el look y bromeamos. Responder y reaccionar. Y no historias de Instagram, ah. sino en la vida, la vida cotidiana. Real. Esas dos actitudes que podemos encarar a la hora de entablar un diálogo con otra persona. Tal cual. Y de hecho, ahora que estás mencionando lo de Instagram, la verdad es que tiene mucho de eso también, porque a veces mandamos un fueguito, un corazón sí. o lo que fuera Ajá. y después decimos, ¡ay! ¿Por qué hice eso? Porque claro. hice eso, ¿no? Como súper impulsivo. <risa> ah, me emociona flor de piel y mando esa reacción <risa> y después ya no sé qué hacer, si me responden o no. Claro. Pero bueno, el tema es que, en primer lugar, el Mindfulness, como siempre decimos, la atención plena, lo que queremos hacer y lo que queremos lograr en realidad es desactivar los automatismos, ¿no? Uh -huh. Eso que hacemos casi sin pensar, de sí. manera inmediata. Uh -huh. Entonces me pareció interesante que pudiéramos distinguir entre reaccionar y responder uh -huh. y ver ahí cómo nos puede ayudar el Mindfulness para, eh, bueno, empezar a elegir, ¿no? Uh -huh. eh, yo les pregunto, ¿qué... ¿Cuál es la diferencia que ustedes así naturalmente pueden identificar entre reaccionar y responder? Y reaccionar, te digo, de una justo lo, que, lo primero que se me vino a la mente. Claro, sin pensar sin importar tanto. las consecuencias. Es como, bueno, si te estoy respondiendo bien, si te estoy respondiendo mal, no importa. Yo lo tiré. Lo tiré. Como por tiré. impulso. vivo. Uh -huh. Y cuando respondimos, bueno, capaz que respiré y dije, me voy a tomar el minisegundo para pensar bien lo que te voy a decir y no seguir echándole leña al fuego, en definitiva, ¿no? Exacto. Porque por ahí esa persona, bueno, te dijo algo que no es tan agradable, pero si vos le respondes tranqui, es medio que bajas un cambio a la situación. Tal cual. Y además, esto que vos decís de, de, de detenernos, nos permite dar un, un actuar de manera más creativa, ¿no? Ah, mirá. Entonces, el punto está en que nosotros para, para actuar en nuestra vida tenemos como dos vías, una rápida y una lenta. sí, ¿sí? Eh, La rápida tiene que ver con la reacción, con el impulso, uh -huh. con lo que es inmediato y donde no hay reflexión, o sea, no hay tiempo. Ahí tenemos un poquito algunos eh, aspectos que uh -huh. quisimos destacar de uh -huh. acuerdo a la reacción. Eso es en automático, tiene que ver con el pasado. Yo actúo, eh, digo o genero o tengo una conducta relacionada con cómo lo he venido haciendo antes, uh -huh. ¿sí? Bien. Eh, y no elijo. Yo no elijo si quiero decir esto, si quiero hacer esto, otro. Me sale de forma natural y espontánea, uh -huh. ¿sí? Y tiene que ver con que esta vía uh -huh. rápida... Eh, pasa directamente por la amígdala, hablando a nivel cerebral, y eh, es como la parte más eh, primitiva, digamos, de nuestro cerebro, ¿no? mm. Y en realidad la reacción está bien porque tiene una función, digamos, de adaptativa y de, de supervivencia, ¿no? Claro. Uh -huh. Es decir, si yo me encuentro ante un peligro inminente... Es normal o que yo salga corriendo claro. o que pegue un grito, ¿sí? Uh -huh. Si es un peligro real. Claro. Está bien, la reacción está bien siempre y cuando nos proteja, ¿sí? De alguna situación que pueda afectar contra nosotros. Uh -huh. El punto es que en la vida cotidiana, ¿sí? Como bien decía recién, por ahí en una conversación o en algún encuentro o en algún desencuentro tenemos reacciones que son inmediatas, que no son eh, pensadas, que si no hay reflexión. A Will Smith... Porque bueno, en realidad, mira, te voy a ser sincera. Sí. Pensé en hablar de esto porque los estaba mirando eh, ayer y volvieron a tocar el tema uh -huh. y todas las consecuencias que había traído su reacción. sí. ¿sí? Independientemente, acachetada. claro, de, de dónde surgió la lectura que cada uno puede hacer en su casa de, de por qué lo hizo y si estuvo bien o si estuvo mal. Sí. Pero fue un impulso, uh -huh. fue algo automático que seguramente no eligió porque uh -huh. luego se retractó de, claro. de su accionar. Uh -huh. Pero ahí vemos algo muy claro, un ejemplo muy cercano a todos de lo que puede provocar una reacción uh -huh. ante algo que no es un peligro, eh, digamos inminente, donde tu vida corre peligro. Es como ¿sí? un, instinto claro. animal, es casi. un instinto animal. Es un instinto animal, totalmente, sí, porque es de, de protección, de supervivencia. Uh -huh. Yo estoy en riesgo, entonces no tengo mucho. Si hay algo ahí que que ¿qué es eso de repente es muy extremo, lo que uh -huh. voy a decir. Pero hay un león adelante, yo voy a salir corriendo. Claro. Eh, es que tengo esa posibilidad, alguno se puede paralizar, pero voy a intentar de hacer claro. algo, no si, si me agreden físicamente, la idea es no responder, pero quizás hay un impulso natural. no Entonces, bueno, el caso de Will Smith sería como un, una reacción, una reacción desmedida uh -huh. ante algo que podría haber resuelto de manera más creativa uh -huh. si lo llevamos al ámbito de la respuesta. La respuesta. Uh -huh. Y ahí vamos a pasar a hablar un poquito de la respuesta, sí. tiene quizás una vía un poquito más lenta Sí, porque interviene otra parte del cerebro, que, del cerebro que es el córtex y que tiene que ver con nuestra evolución como seres humanos, uh -huh. entonces para que podamos responder en lugar de reaccionar, tiene que ver con que hay elección, hay uh -huh. conciencia yo eh, tomo eh, bueno, vaya la redundancia, conciencia de lo que está pasando. Uh -huh. Hay una pequeña pausa, como dijiste recién. Yo, en lugar de reaccionar para responder, necesito tomarme ese microsegundo uh -huh. para saber qué voy a hacer. Hay un poco de reflexión, porque yo puedo valorar. Y, y creatividad. En el caso de Will Smith, tenía eh, un ratito después su momento de gloria, donde podría claro, haber sido y de la mucho más, más elocuente. Inteligente, claro. Es. Eh, defender a su esposa en este caso. Tal cual, entonces uh -huh. en ese caso una reacción ya te limita la posibilidad de actuar de manera más creativa y seguramente tener un impacto mejor en tu entorno y en vos mismo, ¿no? Y medir las consecuencias, De lo que uno está por hacer o decir. Exactamente, tiene que ver mucho con eso. Y es algo interesante que la respuesta está basada en el presente cuando la reacción está basada en el pasado. Yo cuando voy a dar una respuesta más consciente, voy a elegir lo que quiero hacer. Siempre tenemos la posibilidad de elegir, pero a veces vamos así como con el impulso. Eh, para poder elegir y, y ver cómo quiero yo eh, dar el paso siguiente en esta situación que se me presenta, bueno, yo analizo lo que está pasando ahora, uh -huh. ¿no? Y en base a eso puedo decidir, uh -huh. no en lo que me ha pasado antes, cómo me hubiese reaccionado, claro. sino que para poder elegir y dar una respuesta eh, más consciente, más amable o uh -huh. más coherente, ¿no? Con, con lo que yo quiero generar, bueno, me tengo que situar en esta situación analizar esta situación uh -huh. y dar el paso siguiente eh, de esta manera. ¿no? Me encanta cómo el mindfulness y toda esta propuesta que nos trae Sofi se puede aplicar a muchísimos ámbitos de la vida. Y, y esto me parece esencial porque forma parte básicamente de, de, de las relaciones humanas, no uh -huh. del, día a día, del día a día, del trato con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros y encararlo de una manera más sana, ¿no? Bajar un cambio, que siempre estamos, viste, como a mil, y a veces no nos damos cuenta de cómo llegamos a, a reaccionar en este caso. Es que Está bueno replanteárselo. Tal cual, y yo invito a todos en sus casas a que se hagan esta pregunta si soy más de reaccionar o soy más de responder. no ¿De reaccionar acá, te lo respondo yo. <risa> <risa> y me hago cargo, pero creo que el primer paso es darse cuenta. Claro, Totalmente el primer Para que... decir sí. bueno, a, a trabajar en esto. Total, el primer paso de todo es darse cuenta y saber que tengo la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Uh -huh. Entonces ahí donde la práctica de la atención plena también nos viene a dar una ayudita, uh -huh. ¿no? Porque, uh -huh. a ver, hemos dado casos un poco extremos de, de lo que es reaccionar claro. y responder uh -huh. y el caso de Will Smith nos viene, nos viene como anillo Alredo. al dedo. Uh -huh. eh, pero bueno, por ahí pasa también en la práctica de la meditación, ¿no? Eh, esto de eh, me siento cinco minutos y empieza a picarme la oreja... Uh -huh. A incomodarme la rodilla, uh -huh. a, a calambrarse una pierna Y yo el, el, el, la, la, el impulso inmediato es a deshacer la postura, uh -huh. a rascarme <coughs> Entonces la idea es siempre sostener, ¿no? Sostener un poquito y observar uh -huh. cualquier obstáculo en la práctica de la atención plena y de la meditación formal en particular Es una oportunidad para aprender algo nuevo Sophie, y responderse puede hacer un hábito? O sea, dejar un poco de lado eso de reaccionar siempre y ser más conscientes para poder responder, ¿podemos llegar a ser un poco más yo, enfocados en ese aspecto? Sí, yo te diría que sí, pero claramente, como todo, hay que generar eh, como un espacio para que esa respuesta Total, pueda emerger. Previo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Es que eh, se acostumbren a parar. ¿No? Uh -huh. Como decía recién, estamos siempre a mil, pasamos de una cosa a la otra y el, el hecho de que estemos siempre ocupados o con la mente en otro lado nos lleva a hacer cosas uh -huh. que por ahí ni siquiera las procesamos. Entonces, la atención plena te invita a detenerte. Y uh -huh. no te digo detenerte media hora claro. a respirar conscientemente, te invito a que simplemente pongas atención a tus sentidos, uh -huh. conectes con tu respiración, sí. inhales y exhales quizá tres veces antes de dar el pasito eso, siguiente. Eso te iba a preguntar, Sofi, ¿cuál es el, el, el, el tip, por ejemplo, estoy en una discusión uh -huh. que se está por ahí poniendo un poquito más tensa y me toca el momento a mí de dar mi respuesta y, y no quiero irme de mambo por decir ¿te ¿recomendás? respirar profundo, contar tres segundos y ahí avanzar claramente Claramente que sí. Y también, o sea, sin juzgarnos, ¿eh? Porque sí. eh, es real que venimos con un patrón, ¿no? En donde reaccionamos muchas veces, más de las que respondemos. Entonces, al menos ya darme cuenta es, es muy importante. Excelente. Ya saber que hacer unas tres respiraciones y bajar un poquito eh, los cambios va a ayudar a que uh -huh. yo pueda eh, dar el siguiente paso de manera más consciente. Pero también si me hice todo esto e igualmente reaccioné, uh -huh. o sea, todo bien lo intenté. Digo, a la siguiente oportunidad se renueva la ocasión Ajá. para poder hacerlo de otra manera y responder en lugar de reaccionar. Excelente, Sophie. Y bueno, hay, sí. sí, hay una cuestión, solamente este tip, que me gusta mucho darlo desde la atención plena, que siempre intentemos como ser conscientes de oreja dentro, oreja fuera, ¿no? Ajá. Es como una actitud mindfulness ante la vida. Ajá. Oreja dentro, oreja fuera quiere decir... Yo estoy en esta situación, estoy con la oreja afuera, poniendo atención en ustedes, en la situación, en lo que pasa alrededor y también oreja adentro, siempre registrándome uh -huh. cómo esto del entorno me hace sentir. Fabuloso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llevo la oreja adentro cada cierto tiempo, yo ya puedo empezar a detectar en cuanto empieza a emerger la incomodidad, uh -huh. en cuanto empieza a acelerarse el pulso del corazón, empiezo a transpirar, empiezo a notar que mi estado de ánimo puede empezar a transformarse porque lo de afuera ya me está afectando y entonces Perfecto. si yo detecto cuando empieza a generarse hay más posibilidades de que tome un respiro y pueda responder en lugar de reaccionar De manera más consciente. Muy Entonces, bien. oreja adentro, oreja afuera, siempre que pueda. Para Lo de afuera, ¿cómo me va a modificar? Les vamos a mostrar en pantalla el nuevo Instagram de Sophie, sí. despertar al andar para que puedan ir a seguirla. Vamos a esperar todos sus mensajitos por allí para que puedan eh, consultar cualquier duda que haya quedado, sumarse a sus caminatas conscientes también de mindfulness y todo lo bonito que implica esta práctica. Y ahora nos vamos preparando porque se si viene un nuevo consultorio online con Dani Gutiérrez y un excelente excelente profesional. Tengan agendado nuestro WhatsApp 2616 577777 para sacarse todas las dudas. Me encantó, ya me encantó estamos la